Bienvenidos de nuevo ¿Qué les vamos a enseñar hoy? En este video les voy a enseñar un divertido experimento Usando Una lata de gaseosa Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la lata de gaseosa Ahora lo que vamos a hacer será tomar Un marcador como este Ahora vamos a marcar la lata Dibujándole de esta manera Luego de esto Vamos a tomar un bisturí como este y vamos a cortar lo siguiente en el ato y lo vamos a cortar de esta manera en el dibujo que le acabamos de hacer ¡Acompáñenme! Ahora tomamos una cucharada de maíz y la vamos a colocar dentro de la lata La metemos bien dentro de la lata Ahora hacemos lo mismo con el aceite Le colocamos un poco de aceite Ahora lo que vamos a hacer será prender el fogón Y dejarlo en bajito Tan bajito como se pueda luego colocamos un plato como este a un lado y luego le colocamos encima de la lata que acabamos de poner Y sale el primero, qué bien. Sale el segundo, tercero, cuarto. Están rebotando dentro de la lata. ¡Qué divertido, muchachos!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 Un excelente día.